Familia de Ender sean todos bienvenidos a Canal 49, el podcast de cada lunes. Un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes, qué bueno que andan por acá. Eh, como siempre, eh, pues hay noticias, ¿no? Esta vez pues hay menos que las semanas anteriores. Bueno, más o menos, ¿no? Porque entre rumores, chismes, este... Eh, ¿cómo se dice? Eh, mucha especulación y cosas así, pues bueno, se está, se está moviendo este, este off-season, o lo que resta del off-season... ...par de necesitos más... Eh, ...con noticias de los Niners, ¿no? Eh, pues una de las, de las primeritas... ...que surgió en la semana, ¿no? Casi, casi... ...de hecho creo que fue el, el día que subí el podcast... ...anterior, pues fue esta... ...triste, mala y, y... ...molesta noticia... ...a mí me molestó la noticia, ¿no? ...porque pareciera que es este... ...una crónica de una muerte... ...anunciada o... ...este, pues esa historia que ya conocemos, ¿no? Ojalá que solamente... ...sea este caso... Eh, pero pues Jeff Wilson va a quedar fuera de nuestro corredor, que, que iba a ser el tandem, ¿no? Con Dragon con Monster. Este Jeff Wilson, que a mí, pues, usted, ustedes como saben me gusta mucho su estilo de correr. Pues bueno, resulta que el señor eh, apareció la noticia, que iba a quedar fuera de cuatro a seis meses por una operación de meñiscos, ¿no? Este. Y pues bueno lo primero que nos pasó por la mente creo fue primer lesionado ¿no? de la temporada, pero pues no, resulta que el señor pues, ya traía esta lesión desde la temporada pasada y, y en lugar de, de irse a operar eh, inmediatamente en cuanto acabó la campaña, pues no, se le ocurrió irse a, a, a operar apenas, ahorita se le ocurrió irse a operar de esta lesión y la verdad es que no sé a qué se deba, yo supongo yo, no sé si la estuvo ocultando, no para poder tener eh, contrato, supongo yo que si él decía que estaba lesionado, o no sé si el staff médico de San Francisco se los dijo o no lo dijo o qué pasó, pero este pues ya obtuvo su contrato, se esperó tantito y bueno, ahora se va a ir a operar, ya se metió a operar y va a estar fuera de cuatro a seis eh, meses, lo cual estamos hablando que va a regresar por ahí de... La semana 2, la semana 4, entre la 2 y la 4 de la temporada, y a ver si le alcanza al señor Jeff Wilson para ganarse o recuperar el lugar que posiblemente iba a tener detrás de Raheem Monster. Porque, pues bueno, hay competencia en el cuerpo de corredores, ¿no? Está ya Michael Hasty, que también tuvo lesión y parece que ya va a estar bien. Está este Trey Sermon, que llegó de Ohio State. Está el, el que llegó de sexta ronda, no recuerdo su nombre ahorita, Philip. Algo así, este... Eh, ¿Quién más está por ahí? Mm, mm, mm, mm, mm, mm, me parece que trajeron otro undrafted. Entonces, pues, bueno, hay como competencia en la, en, la, en la posición de corredor. Sin embargo, lo de, lo de Jeff Wilson, pues sí nos mueve. A mí sí me, me, me, me... Algo me causa, ¿no? Porque no quisiera yo que se empezara a repetir esta historia de las lesiones o de los hombres que se van porque traen lesiones y porque ya no quieren jugar o no pueden jugar. Y, este, pues, bueno, afortunadamente, pues, el contrato de Jake Wilson no es tan alto, no es tan caro. Entonces, creo yo que podemos prescindir eh, un rato de sus servicios, pero, pues, no era la idea. Esa fue la, la noticia con la que, con la que abrimos la, la semana y la verdad es que no fue como que del todo grata, al menos para un servidor. Eh, llegan, bueno, San Francisco está buscando eh, todavía, creo que por ahí, algún linebacker supongo yo que, que el Ayali no les está acabando de convencer o están buscando darle profundidad, rotación al cuerpo de linebackers y, y están probando algunos, por ahí están probaron a... o sea, habló que tuvo ahí un acercamiento este, Brandon Marshall, no el receptor aquel, un, un linebacker, no que parece que llegó con Jacksonville y luego estuvo con los Broncos un, un buen rato, como unas 5 o 6 temporadas, la verdad es que tampoco hizo como mucho, estuvo con Oakland en 2019, lo cortaron, llega, entonces, pues bueno, tal vez esté buscando alguna otra oportunidad para eh, hacer renacer a su, eh, su carrera. Por ahí vi algo, pues con Broncos no lo hizo tan mal, pero tampoco era nada espectacular. Entonces, eh, San Francisco está, parece que lo entrevistó, no sé si llegó a más, hasta ahí se quedó, como que iban a tener una entrevista o un acercamiento con él. Y también llegó un tal Borges, eh, se llama James Borges, y un linebacker que, pues, la verdad, miren, llegó en 2016 y ha pasado por los equipos que me digan, ¿no? Como ocho equipos ya pasó entre Miami, Jacksonville, Cleveland, este no sé qué otros equipos. Ya lo firmaron los, los Niners, al parecer. Yo no creo que vaya a, a, a ayudar mucho. O sea, yo la verdad no creo son este tipo de jugadores que, si no es que. Al rato no pasa a los médicos y lo cortan, o al rato antes del 53 le de dan aire, o se queda en equipos especiales, o es escuadra de prácticas, pero tampoco creo que le venga a solucionar muchos, muchos problemas, si es que los hay en, en el cuerpo de linebackers a los 49. Vi eh, algunas de sus highlights, la verdad es que pues siempre que uno estos, estos videos de highlights de jugadores, pues siempre ponen como las mejores jugadas que han hecho y, y uno se pudiera este como apantallar o espantar o ¿no? decir, ah, caray, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que cuando uno ve ya las estadísticas, pues no, no, tiene, no ha tenido como un gran rendimiento. Y repito, no creo que vaya a ser como mucho en, en, en, en, el, en el equipo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Por algo lo jalaron, por algo ya lo firmaron. A ver qué le puede aportar al equipo. Yo le apuesto más a, a, a, al, al linebacker que llegó de Ohio State, un drafted. Eh, yo creo que este cuate va a dar la sorpresa, ¿no? Vaya, veremos. Eh, ¿Qué más? Bueno, en otras noticias, DeFord Ford parece, parece por ahí John Lynch, como que John Lynch habla mucho de Ford y Shanahan habla de otros, no sé cómo esté la onda, pero por ahí habla John Lynch que DeFord Ford podría estar ya para los, la, las, los eh, entrenamientos obligatorios, que, que podría regresar ya a esos entrenamientos tal vez, solo tal vez, podría ser que contemos con d en la temporada regular. No sé en qué momento, no creo que de inicio, pero tal vez en algún punto de la temporada podríamos tener a d en el campo, lo cual si regresa al 100, pues sería una gran, gran, gran ayuda y adición al, al, al, al, a la frontal de los 49. Pero la verdad es que ya no me esperanzo mucho con d ya la verdad es que ya me la sé y creo que ya no la sabemos con D4, es que regresa, que lo dudo, pues ojalá no se vuelva a lesionar, ¿no? Pero bueno, es el caso de DeFord. También hablan de Nick Bosa. Eh, Shanahan dice que de un momento a otro aparecerá en los OTAs, ¿no? Estas prácticas ya conjuntas. Puede ser, ha estado rehabilitándose en Miami. La verdad dicen que su rehabilitación va muy bien. Shanahan dice que en cualquier momento regresará. Pero, pues sí, lo mantendrá como, como lejos de cualquier otra posibilidad de que se, se dañe o se, seguirá en el proceso de rehabilitación pero ya practicando con, con, el, con la escuadra en, en algún punto de, la, de, de estos OTAs, ¿no? Lo cual me parece una buena, una muy muy buena noticia. Creo que San Francisco sí necesita ya la presencia de estos jugadores, de estos game, chain, game changers, ¿no? Como Nick Bosa para inyectarle eh, muchísima más este esa motivación a la escuadra, saber y verse, ¿no? Cuando uno ve un grupo nutrido de jugadores o de gente talentosa, hay motivación, ¿no? Entonces lo de Nick o sea, pues parece ser que en algunos, en algunos eh, puede ser cuestión de días, cuestión de semanas, ya podría estar entrenando con los 49. Eh, obviamente cuidándose, ¿no? Con Jersey Rojo. Eh, estaba viendo a los linieros estos de eh, linieros ofensivos y defensivos que están entrenando con una protección extra en el casco. Me parece una buena idea, ¿no? Para evitar cualquier tipo de, de conmoción o cualquier lesión que pudiera ser. una. Creo que los están cuidando mucho. Eso me parece muy bueno pero no sé qué tanto les va este, a cambiar el, el chip cuando ya se lo quiten y tengan que pegarse de a de veras. Pero por el momento me parece muy bien, creo que tomar las medidas necesarias para evitar lesiones sin sentido está muy bien hecho por, por los niners por los ¿no? Pero bueno, eso en el caso de, de, de Nick Bosa, del otro que se está hablando, ¿no? Es de Jalen Hurt, este receptor que llegó en 2019, que... Para mí, para mí, repito, creo que tiene muchísimo talento. ¿no? Yo, yo espero que esté en el campo de juego. Jimmy Garoppolo ha dicho que él ya muere por verlo. Eh, que por ahí está entrenando. ¿eh? De hecho, ya está entrenando con el equipo, nada más que sí también lo están cuidando. Están tratando de evitar que se vuelva a resentir de, este, de esta lesión que tuvo en el ligamento de la rodilla. Este, Pues a ver, a ver si, si este año sí ya podemos contar con Jalen Ledhorpe. Porque me parece que Shanahan todavía no está muy, muy convencido con el cuerpo de receptores. Digo, a pesar de tener a Divo Samuel o Brandon Ayuk, que sabemos que son muy buenos. Pero sí también nos hemos dado cuenta que, que han sido muy poco rentables en cuestión de lesiones. Se lesionan mucho. Por esta cosa de que, en el caso de Ayuk, pues bueno, supongo que fue su año de novato. Supongo que fue su novates. Eh, no estaba acostumbrado a los trancazos de la NFL. Pero en el caso de Divo Samuel sí creo que ha sido mucho... El que a, a, a falta de coreback, ¿no? Sobre todo el año pasado que tuvimos un carrusel ahí desde que se lesiona Garópolo y entró Neil y luego entró Bedard y esto. Eh, pues a Divo se le ocupa demasiado como corredor y creo que esto lo expone demasiado a más golpes de los que debería de recibir. Es un tráiler, es un, es un tractor, Divo Samuel, pero también pues obviamente tanto golpe lo, lo puede resentir. Por eso creo que, que Shanahan está buscando... Cómo, de qué manera va a nutrir este cuerpo pero ya sabemos que hace fue Trent Taylor ¿no? por ahí está Richie James, ya lo hablamos en el podcast pasado pero bueno, sigue todavía esto todo este tema de de, de, de Julio Jones mire, no me río porque por, no, por otra cosa, ¿no? no es burla ni mucho más, al contrario, mire, yo se los he dicho muchas veces Creo que hay dos tipos de, de, de, de, de fanáticos o analistas o, o gente que, que, que seguimos al equipo y opinamos. Este, por un lado están, o me considero que estamos, los que queremos lo mejor para el equipo, pero tratamos de usar un poquito como la lógica y hacer eh, matemáticas pues, lo más sanas posibles, intentamos. Y por otro lado están los que quieren tener la razón, ¿no? Este, no les importa el equipo tanto, no les importa si ganamos o perdemos, lo que quieren es tener la razón. Y en el caso de, de, de, de Julio Jones, yo no es que quiera tener la razón. Yo digo que no va a llegar. Yo pienso que, que es muy complicado que Julio Jones llegue al equipo. A mí me encantaría que llegara. O sea, yo me encantaría no tener la razón. A mí me encantaría tener a Julio Jones en San Francisco a un costo razonable, ¿no? Ya hemos empeñado demasiado. Seguir empeñando todo esto por jugadores así me parece algo arriesgado. Pero si llega, si se dan las condiciones, yo feliz de la vida. Porque imaginarme un cuerpo de receptores con Divo Samuel, con, con Brandon Ayuk, con eh, Mohamed Sanu, con eh, Julio Jones. O sea, imagínense, y aparte George Kittle, imagínense el arsenal que podría tener tanto Garoppolo como Trey Lance, ¿no? O sea, sería una auténtica locura y yo sería de los más felices si Julio Jones llega al equipo. Pero, pero... Sí lo veo muy complicado, o sea, yo, sigo, yo insisto, creo que siguen siendo estas noticias nada más para pues, seguir manteniendo el hype y alterada la banda y soñando con cosas que creo que no van a suceder porque por ahí ya de lo último que he leído, que fue de lo primero que se leyó o que, que se entendió con Atlanta, por un lado Julio Jones ya no quiere estar en Atlanta, ¿no? Él dijo ya estoy fuera de ahí, Atlanta dice sí, pues sí, no hay bronca, sí lo queremos transferir o si lo vamos a transferir, porque aparte Atlanta, pues ya está en un proceso de, de, de reconstrucción, franco, ¿no? este Pero pues se habla de que un precio que están poniendo, o parte del precio que están poniendo, es una primera ronda. Nosotros solamente podríamos darla del 2024 y no creo que Atlanta quiera una primera ronda tan lejana. Atlanta quiere una primera ronda ya el próximo año, a más tardar, a dos años, pero yo creo que de ahí no se va a bajar. <risa> Por ahí, o sea... Hablan de escenarios, ¿no? De los, de los Niners, que podrían dar una segunda del próximo año y una tercera del que tiene. No son malas ofertas, sobre todo por un jugador ya de 32, 33 años próximos. Pero Atlanta no lo va a agarrar. Saben que, que Julio Jones sigue siendo una estrella. Y, y, y pues, creo que, que, que San Francisco, al menos en este momento, no tenemos los 49 que ofrecer en ese sentido, ¿no? En, ese, en el sentido del draft. de lana, pues, se podría ver, ¿no? Tal vez un contrato multianual en el que pues, dos o tres añitos, primer año no pagas tanto, y el próximo año, que el ah, por cierto, el tope salarial del próximo año van a ser 208 millones, me parece, por ahí, díganme bien el número, lo leí se si me fue, 202 o 208 millones, por ahí, entonces va a ser bastante dinero el que va a tener los equipos. Y, y pues haciendo esto se podría hacer algo así con Julio Jones, ¿no? Darle un contrato de dos o tres años, si le, bueno, este año te vamos a dar el mínimo. El próximo año pues, te vamos a forrar de billetes, lo cual este pues podría ser un camino para, para traer a Julio Jones en cuestión de la lana, pero lo que está pidiendo de Atlanta, además de pagarle los 17 que se le deben. Entonces, o sea, si hacemos, como dijera mi amigo Satur del Empire Jalisco, a quien mando un saludo a, a todo el cast, al Niner cast de ahí de Jalisco, si hacemos matemáticas para borrachos, la verdad es que no da, o sea, seamos honestos, no da para traer a Julio Jones, sobre todo si quiere una primera ronda. Y las lanas, tal vez se podría hacer un multianual, pero es empeñar demasiado. Y yo sigo pensando que urge el contrato de, de Fred Warner, que sí sé, ¿no? Por ahí muchos de ustedes me comentan. Y sí, yo o sea yo sé que se va a dar tarde que temprano, se tiene que dar. O sea, sería un error garrafal para San Francisco no firmar a Fred Warner. Se va a dar, eh, no sé en qué momento, no sé si antes de la temporada, después, o ahorita que ya, hoy, que están viendo este podcast, es primero de junio. Y ya van a empezar a suceder cosas, ¿no? Recordemos que es una fecha bien importante porque después del 1 de junio <coughs> muchos contratos bajan y tal vez si San Francisco está pensando en un movimiento tipo o para Julio Jones o algo así, pues será un momento, o hasta para hacer un trade de Jimmy Garoppolo, ¿no? Porque se ha hablado de que podría, podría por ahí darse eh, en otros escenarios, se habla de que se le daría Jimmy Garoppolo más una segunda ronda a los Patriotas. Los Patriotas le darían su primera ronda a Atlanta y, y, y de esa manera Julio Jones nos llegaría. Como una triangulación ahí para, para negociar. Digo, yo no lo descarto. De que se puede dar, se puede dar. Pero sí creo que son movimientos bastante locos, sobre todo porque recordemos que en un equipo este, también pues, tiene que ver el, la camaradería y tiene que ver eh, la vibra que hay dentro de Locker. Los jugadores quieren mucho o lo que han dejado mostrar, quieren mucho y respetan mucho a Jimmy G. Entonces de repente, entendiendo que es un deporte profesional y todos en el entendido, jugadores, eh, principalmente que es un negocio. Pero aún así creo que se sentirían un poco, no sé cómo, si de repente les arrancan a su el coreback que los ha estado acompañando en este proceso. Siento yo que el equipo, siento yo que estos Niners, esta cámara de Niners... Han, han sentido o han arropado a Garópolo como en su momento la, la camada de los Niners a, eh, quería a, a Alex Smith, ¿no? Y que cuando fue este cambio con Kaepernick, la verdad es que nadie lo tomó muy bien. Y este inclusive a la fecha, pues muchos por ahí, este pues hay mucho chisme y se habla de que, pues, no, na, no querían mucho a Kaepernick, ¿no? Por esta situación en cómo se dio. Y a mí no me gustaría que le pasara esto a Trey Lance, ¿no? que no fuera tan bien recibido con un movimiento de estos y que pudieran sentirse agraviados algunos jugadores o molestos que no deberían, pero puede pasar. Al final recordamos que son humanos, que son amigos, que son compañeros y, y, y que pues, si hemos jugado americanos sabemos lo importante que es tener a ciertos jugadores, no nada más por lo, por lo que aportan al equipo, sino por otras cuestiones. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí por ahí está, sobre la mesa esto de, de Jimmy G. A lo mejor a, a estas horas que ustedes están viendo este podcast, ya sucedieron cosas, ¿no? En este lunes me ha pasado ya en varios podcasts. Eh, como saben, grabo los domingos. Y los lunes, cuando ya los subo, ya pasaron cosillas. Entonces, este... Ahí habría que ver qué, qué, qué show. Habría que ver qué va a pasar. Este... Pero bueno. Esperemos que haya buenas noticias a esas alturas o en estos días pase algo importante. Pero, insisto, ojalá San Francisco no siga empeñando mucho en futuro. Eh, por este tipo de contratos porque también Julio Jones a sus 32 años le quedarán un par de años a un nivel considerable y después pues creo que ya va a ser un, un elefante, ¿no? Pero bueno, eso, eso por el, el lado de, de, de, de, de Julio Jones, me urge el contrato de Fred Warner. Eh, <coughs> Weston Richburg el centro que pues, llegó y que estaba haciendo bien las cosas y que tenía todas las credenciales, pues ya, eh, al parecer... O ya dijo, o ya va a decir, ya lo confirmó Shanahan, que va a decir adiós Weston Richburg. Ya está, los Niners uh, por ahí algunas páginas uh, publicaron muchas gracias, Weston. Weston Richburg se retira. Ante la llegada de, de Alex Mack, pues era, era como lógico, ¿no? Este movimiento. Entonces, pues adiós Richburg. La verdad es que, pues, gracias por lo que diste. No, no, no fue como para que te aplaudiéramos tanto, pero bueno, se rifó el chavo un añito y este, pues ya se va, se, se va de la NFL a descansar a su casa y a sus negocios eh, ¿qué más? Nicole Pruitt, un ala cerrada no que viene de los titanes, ya veterano pues viene a probarse en un cuerpo ya pues, medio nutrido, de alas cerradas me parece que también por mucho pues tal vez este, a la, este, equipos especiales, no sé, no pero ya son estos movimientos que creo que todavía no, no, no, no tienen como mucha Sentido, como para qué hablarlo, ¿no? no son jugadores que realmente sean de impacto, entonces, pero bueno, es de lo que ha habido. Eh, a Garópolo se le preguntó en la semana, no le hicieron una entrevista, eh, le preguntaban qué, qué sentía él con esto de Trey Lance. Él dice que él pues, está, se lleva muy bien con Trey Lance, que es un chavo que, que al, al que quiere ayudar, al que ha estado eh, apoyando, que él no se siente agraviado no y que obviamente él se ve iniciando la semana, él lo dice con mucha seguridad. Yo me veo como titular. Él está eh, en este eh, al inicio de la temporada. se pues, le hace raro que haya cinco ya corebacks en el roster, ¿no? Así como son demasiados corebacks, ¿no? Como todos sabemos, pues, máximo van a llegar tres, este, y los demás pues a la escuadra de prácticas. Pero bueno, es lo que dice Garopolo Creo, que, creo yo que está manejando de una manera bien profesional y sobre todo inteligente, ¿no? Se está sabiendo manejar eh, para sumar bonos y, y poder ver si él en, es, en, est, en estos días, o el, durante la temporada o la próxima temporada, pues se puede vender bien a otro equipo, ¿no? Más allá de su rendimiento como jugador. Pero bueno, esas han sido las noticias esta semana, señoras y señores, eh, con los Niners, eh, siguen pasando cosas. Ahorita supongo yo que van a empezar a pasar más, como les digo, si no es en estos días o si no es el día de hoy y en los que vienen, van a seguir pasando más cosas. Este, entonces, pues hay que estar atentos, hay que estar atentos eh, cómo van a pasar y qué va a, pasar, qué va a empezar a pasar con ciertos contratos, incluso del equipo. Este, pero bueno, hasta aquí el podcast, señores. Eh, les recuerdo que ya regresó Canal 49 completito, después de, de, de unos días bastante complicados. Ya estamos los lunes con el podcast, los jueves Canal 49. No se pierdan el jueves Canal 49, vamos a analizar a la conferencia sur... A la División Sur, perdón, de la Conferencia Americana, que también nos toca enfrentarlos. jaguares, potros, eh, titanes y... Recuérdenme el otro, a ver, potros, pues, titanes y el otro. Se me está yendo ahorita, ando como todavía en la luna. este eh, Vamos a analizar a la, a la División Sur, ya analizamos a la Norte de la Americana el jueves pasado, véanlo. De verdad, les insisto, son, son, son programas bien importantes, como aficionado Niner... Hace 15 días vimos primeramente a la oeste de la, de la nacional, ¿no? Nuestros rivales que vamos a enfrentar un par de veces al año, los Colts, que llegan los los, los. los Cardenales, los Rams y los Seahawks. Se van a pasar, vimos el norte, que fueron los osos, los vikingos, los empacadores y, y este. Osos vikingos empacadores. Y. ¿Quién es el otro? Ven, ven, ando, ando todavía en la lela. Y es que también no sé si llega, pero escuchan todavía muchas. Eh, claxons, ¿no? De que se coronó por fin el Cruz Azul. Se... Ya, ya rompieron la malaria. este, Por ahí leí un comentario de alguien que decía que, que ojalá los 49 pues, también ya rompamos nuestra malaria de, de ya de también un montón de años, ¿no? 24 o 25 años sin ganar el Super Bowl. Entonces esperemos que, que, que esta malaria que rompó el Cruz Azul... Nos ayude, no nomás no, a los Niners y a muchos equipos que no hemos ganado en mucho tiempo Para por fin levantar nuestros respectivos trofeos Pero bueno, regresando a lo mismo Esto es de americano, esto nos es fucho. Eh, Ya vimos a, a, a la oeste, ya vimos a la norte Y vamos a ver a la sur de la americana Que son equipos que, que nos interesan mucho Porque nos vamos a enfrentar con ellos Y, este, y pues ahí depende y para revisar el récord que podremos tener ¿no? eh, Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en iVox. Eh, y en Spotify, siempre en la descripción les dejo los links para que los puedan escuchar. Eh, si no pueden verlo en, en, en, en, aquí en YouTube pues sí, o si lo pueden tal vez en la noche, pero lo quieren escuchar antes en su chamba, en su coche, eh, en donde quiera que estén, pues ahí están los links. Eh, nos vemos el jueves para Canal 49, eh, sábado. La simulación, sigo escuchando sus recomendaciones, la verdad es que me recomendaron a los Colts y me rifé este sabadito. Eh, tal vez muchos no se enteraron, ¿no? Pero ya regresé con la simulación de los sábados este, Y me refiero contra los Colts Enfrentando a mi queridísimo y, y entrañable de Forrest Wagner Que por ahí se aventó unas muy buenas jugadas, ¿no? si sí me detuvo, me costaron trabajo los Colts Esa defensa está buena Y es algo de lo que vamos a revisar para este jueves Analizar estos equipos eh, Ya les digo Los Jaguares Los Colts Los Titanes Y... Este. Ay, ¿por qué se me olvida? Bueno, el otro equipo ahí díganmelo en la caja de comentarios. Les mando un abrazote, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, Go Niners.